Por fortuna estamos creciendo ahora mismo, estamos con la primera prueba piloto para internacionalizar MUSE en diferentes ciudades de Europa y el tiempo nos da para todo lo que, lo que nosotros queríamos. El marketing de contenidos al final ahora mismo es una herramienta que nos sirve para generar la comunidad que, que queremos para comunicar nuestros valores y nuestra filosofía y gracias a Lowpost no necesito nadie que me ayude con esa, con esa tarea en concreto.